El diseño de Thor en God of War tuvo mucha polémica, pues no respondía al aspecto originado en el nacionalismo germánico y basado en los dioses griegos. Pero en qué acierta y qué falla. En primer lugar, su obesidad no es correcta ni incorrecta, pero es compatible con su gran apetito. Su cabello y barba pelirrojos, su fuerza y el martillo son rasgos acertados. Sin embargo, sus guantes deben ser de hierro y su cinturón debe multiplicar su fuerza. Por otro lado, los rayos no forman parte del poder de Thor, salvo quizás en formas más primitivas del dios. Además, se echa en falta su carro tirado por cabras.